Buenas tardes, amigos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi conversatorio de hoy, viernes 22 de octubre del año 2000 Buenas tardes, amigos, les habla Alberto Franceschi. Este... Está transmitiéndose ya por YouTube este programa de hoy, que lo cambio de día, lo cambio de hora, qué sé porque es que tengo varias entrevistas con amigos, sobre todo de España, y con, por supuesto, el programa de nuestra Giovanna perdón, Johanna, eh, Tortolero, que es la presentación pues, de las ideas más depuradas o filtradas de lo que queremos decir como eh, uno de los estamos pues a la cabeza del de agrupamiento repúblicos. repúblico como saben es una corriente de opinión sin disciplina estricta, para nada, menos aún de fijaciones, cartabones ideológicos o filosóficos, sin embargo los repúblicos tenemos a pesar de la variedad de opiniones una especie de línea gruesa que respetamos la línea gruesa de que, bueno, estamos por la separación de poderes, por la propiedad privada y su defensa, por, esto es importante para Venezuela, porque viene de un régimen o está padeciendo aún un régimen de atropellos contra los derechos individuales, entre ellos el de propiedad, estamos por supuesto por la defensa del derecho a la vida, estamos por el derecho a la libertad absoluta de las personas, sus movimientos, su agrupamiento, sus ideas, no podemos sino rendir casi un culto a la tradición liberal en el sentido europeo del término o español del término. Liberal en los Estados Unidos otra cosa, quiere decir blandengue, demócrata, derechista, cobarde, este, cómplice de los progres, etc. No, liberal en el sentido clásico del término, como hoy lo pudiera estar defendiendo. Este, el amigo Javier Miley es de Argentina, eh, es una propuesta que, aunque no coincidamos estrictamente con todo lo que digan los amigos libertarios de Argentina, es un hecho el, que el anarcocapitalismo o la, el minarquismo, como propone el amigo Miley, está muy cerca de todo lo que queremos en el derecho de propiedad y de derechos individuales. También estamos de acuerdo con expulsar la tiranía de la casta de malandrines, de las clientelas partidistas que obligan a toda la población a pagar impuestos para ayudarse la gran vida y pagarle con una vida cara y llena de privaciones a la población que es la que los sostiene. Bendito sea Dios. Bien. ¿En qué, difer ¿En qué diferenciamos nuestras tesis del amigo Milley? En que quizás, por eh, necesidad de su discurso, él a veces disminuye la necesidad que tenemos del Estado. El Estado es, no es que Milley lo niegue, pero de tanto insistir en un país dominado por un estatismo clientelar de vagabundos, por tanto insistir en la libertad contra el Estado, entonces, se nos bandea las discusiones en Argentina sobre la necesidad vital que tiene toda nación de tener un Estado que la represente y defienda la igualdad ante la ley. La sola propuesta de igualdad ante la ley, que es un principio liberal clásico, requiere de un Estado sólido, de un Estado que no necesariamente tiene que ser ni gigante ni lleno de parásitos, pero sí un Estado con capacidad de aplicar la ley, de hacer respetar la ley, de hacer respetar la frontera, porque una nación sin frontera, sin la patria en estricto sentido del término, no puede ejercerse ningún derecho, ni, ni individual, ni colectivo. Y bien, nosotros defendemos la fortaleza del Estado, aunque eso no signifique para nada estamos por un abuso sistemático en la existencia del Estado como maquinaria de liquidación de los derechos individuales. Atención entonces que yo no creo que, por ejemplo, mi ley esté en contra de esto que estoy diciendo. Solo que por el debate en Argentina, la pelea contra el estatismo, igual que en Venezuela, nos plantea un énfasis en los derechos individuales y en la necesidad de las libertades económicas, y sobre todo, nos obliga a estar, pero en guerra, contra los benditos impuestos. En Argentina es, eh, digamos, la, la, la madre de todas las iniquidades, o en España, este, el estatismo de las clientelas del Partido Socialista y del Partido Popular, son este, el arma, son los benditos impuestos, que le quitan a los, a los españoles siete de los doce meses de trabajo del año van para el Estado bajo la forma de un impuesto abusivo en toda la forma por supuesto estamos en contra de ese, de ese estatismo a ultranza nosotros nos identificamos con tendencias del Partido Popular como la alcaldesa de, o alcalde de, de Madrid la señora Díaz Ayuso y por supuesto con Vox que es el que propala los cuatro vientos sin las vergüenzas y las, ¿cómo se llama? Y las uh, disfraces del Partido Popular, Popular, las tesis liberales de la libertad de mercado, de los bajos impuestos y de un Estado que en el caso de España es a su vez complicado por otros temas, porque estamos por la unidad, la unidad del Estado español, estamos contra el Estado, las autonomías, la fractura. Este, de ese Estado, en no sé cuántas, 17 autonomías creo, que hacen fiesta con la plata de todos los españoles, que es la plata de sus impuestos. Y bien, no debería primero existir esa tasa de impuestos tan alta, contra la propiedad y contra... Porque impuesto es una invasión al derecho de propiedad. Es decir, de lo tuyo me quedo yo como Estado con... 6 de cada 10 bolívares, 6 de cada 10 pesetas, 6 de cada 10 eh, euros. Y bien, eso es sencillamente un abuso que los liberales no toleramos. Ahora, decir liberalismo en Venezuela equivale a poco y nada, aunque sí en la tradición, eso estuvo pues, planteado fue en el siglo XIX. Los liberales, como federalistas que eran, <coughs> reivindicaban las libertades personales, las libertades individuales, y defendían el Estado, pero bajo su control contra el centralismo estatista. Este, en la época no había el tema de la, de la propiedad, porque eran capas terratenientes liberales y capas terratenientes conservadoras, que se echaban plomo, igual que en Colombia. Estos debates cambian de acuerdo a la época, a los países, a los climas, qué sé yo. Entonces... El decir hoy que en Venezuela estamos por el menor Estado posible, no colide, no, está, no es antagónica esta afirmación con la tesis de que queremos un Estado que defienda la identidad, la existencia, los perfiles, las fronteras, este, las capas de una sociedad que requiere de protección respecto a enemigos externos y, por supuesto, que dé límites a la, a la autoridad de Estado en la, dentro de sus fronteras y que permita dentro de esa frontera las más amplias libertades individuales y colectivas posibles. ¿Ves? Es un tema que se presta muchas ambigüedades cuando no se habla con precisión. Los repúblicos somos liberales. Este... La democracia es otra discusión, porque la democracia se hizo sinónimo de república, y no son sinónimos, desde los tiempos de Aristóteles, que fue el que pensó estas cosas, con alguna propiedad hace ya de 20, 20 siglos y tanto, 2300 años, para ser más o menos exacto, Aristóteles habló de la democracia como sinónimo de la, del gobierno de las grandes mayorías y era la dictadura de la plebe según se entendía entonces porque la demagogia la hizo Aristóteles su eh, sinónimo la democracia degenera en demagogia y si algo ha demostrado el chavismo es que hizo sinónimo la democracia con la perversión de la democracia con la demagogia la supuesta dictadura del pueblo y de las grandes mayorías es la dictadura de ellos, de las castas de privilegiados que han pululado en este estado parásito de Venezuela que por sí solo no requería ponerle tantos impuestos a la gente. ¿Para qué? Si le habían quitado todas las riquezas de su estado a esas grandes mayorías. Eso siempre hubo una, una apropiación indebida de las riquezas de los venezolanos a través del Estado propietario que hacía imposible la propiedad de venezolano sobre el subsuelo. Eso viene del derecho, del derecho español del ¿eh? siglo XV y XVI. Es decir, no hay, no hay propiedad del subsuelo. Eso no existe en los Estados Unidos. Tú, eres, tú tienes derecho al subsuelo de tu pedazo de tierra. En Venezuela no, todo es del Estado. El derecho minero español consagra que lo que está bajo tierra es del, es del Estado y como tal, pues en Venezuela, el gobierno, el Estado, se hizo propietario del petróleo que estaba en el subsuelo y también de las minas. Usted tiene una mina de arena que esté 3 4 metros bajo tierra, ya el gobierno tiene derecho a echarle baña, a coger una parte o a, o a controlar el, la cantidad de arena que usted puede sacar. Este, eso existe, mis amigos. En esa Venezuela capitalista... No hubo una Venezuela con derechos individuales, hubo siempre un Estado capitalista muy fuerte que determinó que le sobraba por allí a la gran propiedad de minas eh, de, de, y, y del subsuelo al petróleo, al, al, al Estado, para entonces cederlo a los, a los ciudadanos. Y los ciudadanos estaban sometidos a oligarquía terratenientes. Entonces los terratenientes se encargaban de dejarte sin propiedad en la superficie y el Estado se encargaba de dejarte sin propiedad bajo la superficie. negocio redondo para la élite gobernante que era de terratenientes que ponían a burócratas a su servicio para tener toda la riqueza del Estado en sus manos. Este, en Argentina es diferente. En Argentina había terratenientes a granel, eh, propietarios de grandes extensiones de tierra de la base de la economía que era la agricultura y la ganadería y la minería podía ser del Estado o era del Estado y entonces se apropiaba el Estado de esa minería heredando el derecho minero español y entonces canalizándolo hacia las capas privilegiadas de la sociedad y como les faltaba plata a esa burocracia de Estado, esquilman a los ciudadanos con toda clase de impuestos. En Argentina llegaba, no sé, 60% de lo que gana, se lo roba el gobierno, en, en, en España igual. Y bien, la discusión sobre qué es una república, ustedes la pueden hacer con nosotros, tranquilamente y a lo largo del tiempo que necesitemos porque hay una amplia literatura que va desde este, los clásicos pues de Aristóteles, Platón, etc. y sus reflexiones sobre la materia hasta este, todo lo que significó esta discusión eh, en, en, por ejemplo, la Alemania de la República de Weimar. ¿Y por qué me voy a la República de Weimar de 1922? porque hasta esa fecha, 21, 22, Alemania fue o, o monárquica, y nada más y nada menos que del segundo Reich, el tercer Reich, el tercer reino, es el de Hitler, que lo monta a partir del año 33, este, y la discusión entonces era todavía, eso, lo de la república y la democracia, estaba teñido todavía de todo lo que implicó como, sacudimiento social, económico y político, la revolución francesa de 1789 y la revolución norteamericana de 1770. Esas revoluciones, la alemana, perdón, sí, la alemana del 21, pero la francesa sobre todo de 1789 y la norteamericana, eran los tres grandes modelos para entonces que rivalizaban rápidamente con una nueva revolución. Esta no era hecha a nombre de los derechos individuales, ni contra el antiguo régimen, ni contra los privilegios de la oligarquía. Esta era hecha para el pueblo, según los bolcheviques, por la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley era una manera también de los bolcheviques de sumarse a una consigna histórica. Pero a diferencia de la revolución francesa y de la revolución rusa, que eran revoluciones por el igualitarismo, La revolución norteamericana, y eso lo defiende el amigo Antonio García Trevijano, ya fallecido, pero un cultor de estas ideas, este, las ideas de la república en los Estados Unidos, llevaba implícita, llevaba implícita los derechos individuales inalienables y la libertad colectiva como centro en, en, en Alemania o en Rusia o en Francia se hablaba también de los derechos individuales pero sobre todo primaba el igualitarismo como búsqueda independientemente que ni en Francia ni en Alemania jamás hubo un igualitarismo efectivo en Rusia sí se intentó mediante la revolución soviética los soviets soviets que son instalados y que duran hasta que el señor Yeltsin este, le tocó presidir la disolución de la Unión Soviética y la conversión de Rusia en una república tradicional y ahora bajo Putin la quieren hacer medio monárquica este, por cuanto eh, renueva la tradición del sadismo monárquico ruso bajo los auspicios de la nueva élite gobernante rusa. Hay algunas personas, no voy a entrar a calificarla, bastante incultas que siguen creyendo que en la Unión Soviética hay el comunismo y hay la Unión Soviética. No, ya eso cambió. Hace treinta y pico de años, desde 1991 para ser exacto, fue disuelta la Unión Soviética y en la que era la Unión Soviética, existe ahora Rusia como república madre de aquella, pero que ahora no es madre de nada más que de sí misma, y tiene varias repúblicas asociadas en la llamada Unión de Repúblicas Independientes. Pero esa Unión de Repúblicas, mis amigos, es una asociación libre de personas que resolvieron o de élites políticas de alguna de esas naciones del Báltico o del Sur Asiático, del sur soviet, de lo que era el sur soviético, que prefirieron ahora, seguir asociados a Rusia. Y en ese desmembramiento de la Unión Soviética quedan, por supuesto, problemas no resueltos, como zonas de habla mayoritariamente rusa, o casi unánimamente rusa, como la península de Crimea, que sí se anexó a la Rusia, y el Donbass, la zona de Ucrania, que es también de habla rusa y quiere ser no tan inmediatamente parte de Rusia, pero como los ucranianos están escamados por la salida de, de la península de Crimea, que la perdieron en el Mar Negro allí, entonces están como en pie de guerra para evitar que haya un nuevo pedazo de Ucrania que vuelva a lo que era la madre Rusia, a la que pertenecía a Ucrania también. Pero esa historia, mis amigos, es mejor no tocarla porque se nos complica la comprensión de todo lo que este, tenemos frente a nuestros ojos y que requiere el análisis pormenorizado de la gente que conozca de esto y no que despache estos problemas con un anatema, con un insulto o con una, o con una confesión de analfabetismo político mediante su desconocimiento de, la, de lo elemental, de la geopolítica. Suponer, por ejemplo, que son iguales los liberales de Bell de mi ley, a los liberales españoles, eh, complica. Liberales españoles en el siglo XIX, que son los fundadores del liberalismo, tal como se conoce ahora, este, eran sin embargo liberales que eh, durante una etapa fueron partidarios de mantener la monarquía, fíjense ustedes. Liberales los españoles de ahora, que están por sostener la monarquía, aunque sea en esta forma disminuida y bastarda de lo que es la herencia de la monarquía bajo Franco, bajo eh, Juan Carlos y su hijo Felipe VI. Esto es una discusión que hay sobre para dónde va España si va a requerir eh, una república, que en España significa guerra civil, ni más ni menos, o si quédense quietos mejor como están, dejan un rey que es bastante decorativo como jefatura del Estado y sobre todo por la cuestión más sensible de por qué debe permanecer la monarquía la monarquía es símbolo de la unidad del Estado y de la nación española por eso la odian los catalanistas, lo cual no elimina los derechos de los catalanes pero el catalanismo tiene esas dos expresiones un pueblo que legítimamente aspira a conservar su identidad cultural específica etcétera, hay muchas costumbres pero que invade el terreno del derecho de los españoles, que son los que están presentes a lo largo de 6, 7 siglos en Barcelona. Y quien diga independencia para eh, Cataluña y ruptura de España para eh, someter los derechos de la mayoría española en Cataluña a los dictados de la élite racista, de Cataluña, porque son racistas, entonces se complica el tema, se complica porque nosotros que queremos por supuesto la más amplia libertades para el individuo y la mayor de las defensas posibles para los derechos de los catalanes no estamos por la autodeterminación y la destrucción de España, porque la autodeterminación, es decir la constitución de eh, Cataluña como una república aparte, que es lo que quieren ellos, del reino de España, equivale a la destrucción de España. Y es allí donde saco a colación las palabras de eh, eh, quien, me honra con, quien me honró con su amistad en los últimos meses de su vida, el amigo Antonio García trevijano que ahí con él fue que yo entendí algo, que defendía también simultáneamente el filósofo impresionante por su sabiduría, el filósofo Gustavo Bueno, que en realidad los derechos sobre Cataluña no los tienen los catalanes actuales, los derechos sobre la tierra catalana la tienen mis amigos toda la hispanidad, porque eran parte durante siglos y siglos de una parte de la patria española que defendieron con su sangre su vida millones y millones de españoles, sí, así es entonces para usted poner a votar a los catalanes contra los españoles, tiene que desenterrar a todos los españoles, que fue lo que me explicaba Trevijano, desentierre los, eh, los españoles que han muerto por Cataluña y por conservar la unidad de España y entonces usted tendría derecho a que votaran todos en igualdad de condiciones, si no, es, si no es una usurpación. Ven ustedes cómo a partir de este ejemplo sencillo se puede entender una complicadísima discusión permanente que hay en España sobre los benditos catalanes, donde hay gente extraordinaria. Pudo ser incluso la mejor parte de España por, mucho, por varios siglos. Pudo tener lo mejor del, del, y lo más granado de la intelectualidad española. Eh, y los venezolanos de algo somos... Eh, favorecidos por esa eh, circunstancia de que en la Guerra Civil, al haber perdido la República, perdieron de hecho los de la élite catalana que permitió la emigración, y los ADECO eran especialistas en mover esa vaina, este, eh, la, llevar la, mucha emigración catalana a Venezuela. Sí, después también llevaron a la ETA vasca, ¿no? y ahora tenemos, bueno impresionantes cultores de la cultura catalana, heredados en Venezuela por sus hijos y familia y respetado por todos nosotros y al propio tiempo también hijos de la patria vasca, de la patria chica vasca, que nunca aceptaron su lealtad con la madre patria a España, que les deparó sin embargo por siglos a los vascos y a los catalanes, la la, perdón, la, la, la condición de élite de la península ibérica porque eran los que dirigían la industria, la banca, la cultura todo en España eran vascos y catalanes quienes dirigían la, la nación española después se pusieron bravos porque no siguieron siendo la élite en el caso de los catalanes, no siguieron siendo la élite de Cuba por ejemplo, y como echaron a España de Cuba los catalanes que no salieron muy beneficiarios se convirtieron en revoltosos allá en la península. Esto tiene todas las implicaciones que queramos, mi amor, darle, porque la, la historia de España se está complicando últimamente. Y la está complicando, entre otras, entre otras corrientes políticas, los herederos de una cultura racista, xenófoba, absolutamente antiespañola, como es el racismo vasco que encabezó la ETA, que ayer cumplió 10 años sin matar, pero que durante dos o tres décadas mató y a granel 890 asesinatos de ETA, 300 juicios quedan pendientes todavía, y ETA, que era la madre de todas estas eh, combinaciones posibles, de la política vasca, ha terminado siendo parte del paisaje, bajo otras fórmulas y bajo otra sigla, Bildu se llama ahora, pero los vascos le deben al pueblo español y al pueblo vasco en especial, bueno, que corrompieron las mejores tradiciones vascas para, coloca para colocarlas bajo el manto del racismo de la supuesta superioridad vasca. Así como los catalanes le deben a España siglos de fraternal trato y de privilegios impresionantes que tenía la industria y la banca catalana, etcétera, Y que resolvió un buen día convertirse en anti española. No en la época de Franco, por cierto, porque eran los más franquistas de todos los catalanes. Esas son verdades un poco amargas para algunos sectarios y algunos incultos que resuelven, pues las cosas mucho más sencillamente. Esos son los mismos que más o menos dicen hoy en día los comunistas, la, el, el Partido Comunista Ruso de Putin. Ya va, Putin no es de ningún partido comunista. Putin fue de la más siniestra policía política de Rusia, que era la KGB, la NKBD o como se llamase. Putin era un entrenado por las más siniestras fuerzas de la policía rusa. Pero Putin no es hoy el... El, el policía es un jefe de Estado electo que es espurio porque se relige A ah, bueno, eso otro tema. Yo no voy a andar aquí juzgando cada presidente porque la madre de todas las democracias que es Estados Unidos acaba de hacer un fraude gigantesco para sacar al presidente más popular que ha tenido este país en, en décadas. Que es el, el señor, Dios mío, el Trump. Pero decía... Eh, el señor, eh, ¿cómo se llama? Putin no es ningún comunista. Es el jefe de una nueva clase política y de una nueva clase oligárquica rusa de los grandes capitales rusos. Por cierto, capitales heredados o expropiados o robados a la industria nacionalizada o a las minas o al gas o al petróleo de la Unión Soviética, que se lo cogieron. Los grandes burócratas que administraban mucho estas propiedades se convirtieron ellos en títulos privados de esas minas y de esas empresas. Esa nueva mafia rusa que dirige el capitalismo ruso no es ningún comunismo. Putin no es ningún comunista. Putin es el jefe de una aristocracia financiera, de una aristocracia industrial, de una aristocracia minera rusa. Y eso es, mis amigos, una nueva etapa de la historia rusa. Dejen de decir que eso es lo mismo que el comunismo, no, no, señor. ¿Por qué digo estas cosas? Porque a nosotros nos puede tocar en el futuro, y si no a mí, a otros en el futuro, entenderse con el jefe del imperialismo ruso. El imperialismo ruso, mis amigos, es uno de los imperios que disputa en la arena mundial la herencia histórica de la primacía del imperio a nivel mundial. Hay tres grandes imperios, después le nombro otros 20 si quieren, pero los tres principales son por supuesto el, rizo, el ruso, el chino y el norteamericano. El norteamericano está de capa caída. Inexplicablemente el señor Trump, como aquel presidente Wilson, creo que de principio del siglo XX, eh, convirtió el aislacionismo en una, en una tesis de Estado. Hay que volver a hacer América, a América grande otra vez y nos vamos de todas las guerras y de todos los escenarios peligrosos para nosotros. Nos vamos, nos recogemos bajo nuestra... Bueno, esa fue la opción del señor Trump. Nos recogemos al interior de nuestra propia frontera. Es una opción de quien había abusado en los últimos 70 años de andar de... montando guerras o herencias o administrando herencias de guerra de las luchas interimperiales a nivel mundial. Y esa ruptura con la Guerra Fría y con todas las subsecuelas fue la política que, eh, digamos, eh, concibió Trump y empezó un redespegue interno de los Estados Unidos y un, pero sin abandonar mucho su fuerza armada porque nunca hubo un presupuesto militar más grande que el de Estados Unidos bajo, bajo el señor Trump. Solo que no andaba exhibiendo esa, esa potencia como fue el caso de Clinton, de Obama, de Bush, para no hablar más que de los tres últimos, porque si no tendríamos que dar una charla de la historia americana después de la Segunda Guerra. Pero quería hablar era de Rusia, que Rusia puede ser nuestro aliado, porque hay un detalle que se conoce poco. A ver, la civilización occidental llamada cristiana es muy difícil hacerla entender por los chinos, este. los norteamericanos renuncian a la defensa del occidente cristiano. ¿Y saben ustedes quién quiere proclamarse a Dalí de la cristiandad? El señor Putin. No me lo crean a mí, pueden verlo en sus discursos, etc. El jefe del imperio ruso se postula para defender los valores cristianos de siglos de tradición occidental. ...y que Occidente progresivamente ha abandonado... ...porque ahora le rinde culto a las feministas nazis... ...al abortismo... ...le rinde culto, empezando por el bendito Papa este... ...a todo lo que sea la, la masonería... El, ...el, ¿cómo se llama? ...todo lo que signifique valores disolventes de la, de la sociedad moderna... Eh, ...le rinde culto a los nuevos jerarcas de la, de la cultura... ...que son las benditas redes estas de las superpotencias tecnológicas... Le rinde culto a quien más, Dios mío, a Satán, dicen muchos, que son satánicos. Las élites superfinancieras del llamado Estado Profundo, de la élite que aspira, la élite que aspira, mis amigos, a dominar el mundo, pero mediante una, desde Occidente, desde, desde Estados Unidos, que aspira a dominarlo en alianza con Inglaterra sobre todo, pero mediante una política de de control mundial a partir de un gobierno mundial y expresión de qué otra cosa es sino de ese proyecto de gobierno mundial que toda esta miseria sobre el, el ¿cómo se llama? el, el clima climático, la, la, el cambio climático o la ideología de género o la hegemonía del feminismo o la persecución de todo lo que signifique ideas conservadoras, el gobierno mundial es el estado profundo y son las grandes familias del capital financiero mundial empezando por Estados Unidos e Inglaterra que postulan que esa élite de élites, con su club Bilderberg y todo lo que implique este, el control de las ideologías y de las grandes cadenas de periódicos de las grandes eh, propuestas mediáticas de las redes, esa gente aspira que, por ejemplo, Venezuela sea un pequeño paisito ahí al que más tarde le pondrán un gobierno Europa toda debe mantenerse unida bajo la burocracia de Bruselas que ya se encargarán estas grandes familias de determinar qué reglas absolutamente rígidas dirigen la vida de todo aquel viejo continente que dominó el mundo y donde estaban las grandes eh, potencias imperiales de los siglos XVI, XVII y XVIII, pero que hoy ya son disminuidas y basuradas por el occidente que renunció, no renunció, lo hicieron renunciar a esos liderazgos beligerantes en la economía y en el armamento a nivel mundial. Este, no se me pierdan, porque creo que estamos entrando en el centro del problema, a saber, no den a Estados Unidos por muerto la potencia imperial norteamericana puede hacer y mucho por la defensa del occidente. ¿Por qué? Porque el relevo económico, en perspectiva que será dominante, es el de China. Y China, así lo quiera, no puede ser la potencia hegemónica de occidente. Primero deberá derrotar a occidente. ¿Que va en vía de derrotarlo? Puede ser, pero todavía Estados Unidos no ha tirado la toalla. El último intento de eh, mantenerse a flote fue con Trump y eso puede volver, sobre todo porque mientras tanto Trump se encarga de mantener la expectativa de que él vuelva a la presidencia y de que este presidente Biden, a la cabeza de un partido demócrata globalista, partidario de todas esas pamplinas ideológicas del globalismo, este, está de capa caída. Este es un presidente inservible, según ellos, que va a significar la quiebra de Estados Unidos si Estados Unidos no sigue defendiendo las tesis de Trump y bien les parecerá muy raro lo que voy a decir pero Putin es también partidario de Trump Putin es partidario de que no se le vaya muy alto China porque ellos necesitan a Estados Unidos como garante de algunas cuestiones fundamentales de Occidente en particular que no se le desboquen en una, en una especie de, de búsqueda incesante desde la élite norteamericana globalista de una hegemonía armamentista, porque Rusia no le gusta el armamentismo norteamericano. Podía soportar a Trump porque Trump era al propio tiempo hasta compartir con ellos. La única guerra en la que tuvo Trump fue contra el ISIS en, allí en, en, en, en Siria, en el norte de Irak, y Rusia y e Irak colaboraron en la derrota de ISIS. Pues bien, Rusia tiene garantías a través de múltiples tratados de que Estados Unidos puede respetar su lugar como potencia eh, arma, armada de primer nivel y no le va a agredir económicamente más allá de lo que más o menos dicta este, los límites a los cuales pueda pedir el imperio ruso, que no es un imperio económico. Recuerden que Rusia es un país continental impresionante que requiere más bien de inversiones para desarrollar su propio territorio y la clave de todos los temas de Rusia es que no tiene una natalidad suficiente y quiere incentivarla mediante su desarrollo interno y mientras la paz en su frontera y lo que quiere Rusia no es andar conquistando el mundo como en la época de la Unión Soviética sino dándole chance a que una paz duradera le permita un desarrollo económico sostenible. Bien, amigos, en esa lucha de imperios, Rusia no está jugando contra Estados Unidos, juega para defenderse, que es otra cosa distinta. Pero salvo la tríada esta, China, Rusia, Estados Unidos no hay ninguna otra potencia que pueda ser de carácter global, mundial, ¿no? Hay otras potencias imperiales secundarias y otras que quisieran serlo, como Irán, pero no, no les da el cuero para esa aspiración Y bien, ¿por qué este largo preámbulo sobre imperios, Putin y, y Norteamérica, etcétera? Bueno, para un poco entrar en el ánimo de que más que nunca, en este momento... Hoy, más que nunca, hay que contar con una presencia norteamericana en nuestras playas. ¿Me explico? En nuestros mares adyacentes, en nuestros vecinos. Eh, acuérdense que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos. Principal aliado en América. El principal aliado de Estados Unidos en América. Ahí tiene 6-8 bases aéreas. ¿Y por qué? porque no es solo el narcotráfico. Amigos, Colombia es la única nación que yo pueda asociar en este momento, salvo las de América Central, que tienen dos mares en, sus, en su... Hablo de potencia mediana, población de 60 millones, etc. Colombia tiene mar Caribe y mar, y mar Pacífico, el Océano Pacífico. Es la única, el único territorio Pudiera decirse que también Argentina, porque bueno, porque allá por el sur es muy fácil. No, no, no. La única nación que tiene esas condiciones de ser bioceánica es Colombia. También Panamá, también Nicaragua. Exacto. Pero estas son pequeñas republiquetas, pequeñas repúblicas, para no ofenderlo. este No así, una nación fuerte poblacionalmente y que tiene enormes riquezas también. Ahora bien, ¿Por qué meto a Colombia en esto? Porque el pollo Carvajal, chico, se lo llevaron fue para España. Y el Pentágono lo quiere en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pollo, como el tal Saad, Alex tiene datos precisos sobre los planes de Maduro para echarle vaina a Colombia con la misilería iraní. Y entonces ya pescaron a, a Alex Sad. Lo tienen a buen resguardo en los Estados Unidos, el hombre canta vigorosamente, cantará en los próximos días y quieren traerle de refuerzo al quien le quiere poner la mano hace tiempo y no pudieron por las cabronerías de Holanda y compañía y las presiones de Maduro y de, y de Santos de Colombia que impidieron que al pollo se lo llevaran desde Aruba Curazao para, para España. No, no quisieron aquella vez, no, para Estados Unidos, perdón, no quisieron para Estados Unidos, esta vez aceptaron que se lo lleven para Holanda. Mejor dicho, eh, aceptó a partir de que el Pollo Carvajal llegó confiado en la palabra de sus amigos españoles, llegó a España para guarecerse bajo los mismos principios del, ¿cómo se llama? Del, del derecho de asilo, de todos estos ricachones obscenos en riquezas mala vida. De los bolichicos, boliburgueses, generales, etcétera. Todos los grandes bicharracos del régimen chavista y sus familias que fueron a purular en las, en las calles madrileñas y llenar los restaurantes de gran lujo y los barrios de altísimo estándar de, de Madrid, allá fueron. Los tenedores de grande fortuna en la banca suiza o en la banca andorrana o en la banca madrileña, los accionistas de muchas industrias y bancos españoles, allá están los amigos de la República Chavista y de este, el gobierno de Maduro. Bueno, allá fue a parar entonces el, el, el, ¿cómo se llama?, el pollo carvajal, pero Estados Unidos ya va, no, mándame el pajarito. Y ya una vez que cantó, y, y ¿cómo se llama? Y eh, el pollo creía que, carajo, mientras más cantara en España, iban a estar interesados los españoles en comprarle toda su mercancía. Y los españoles dijeron, sí, sí, danos más, danos más. Pero llegó la orden de Estados Unidos, devuélvame mi pollo, para acá es que viene. Lo necesitamos acá. Entonces están apuraditos en España para que cante todo lo que tiene que cantar. Y algunos... Eh, españoles empezando por el propio gobierno de Sánchez y por el propio Partido Popular seguramente están interesados en que se terminen de llevar su pollo de una vez porque ese pollo puede comprometerlo en alguna vaina inconveniente en la tradición de lo que fue el gobierno este cobarde de Mariano Rajoy y el gobierno de, de Zapatero que es el actual abogado del narcotráfico y del gobierno Maduro y de Cuba, y entonces el pollo que sabe todos esos cuentos los está echando muy rápido en, en, en España porque lo llaman de Estados Unidos. Véngase para acá, señor pollo. Usted tiene que rendir cuentas aquí donde lo habíamos pedido primerito y que se nos escapó en encurazado. Ahora bien, el pollo, ¿por qué prefería España? Y porque en España hay más sinvergüenzas en el sistema judicial que en los Estados Unidos. Esa cuenta la tenía el pollo sacada y efectivamente es así. En Estados Unidos usted puede, digamos, tener antecedentes poco, poco amistosos para el señor Pollo. El señor Noruega se murió en la cárcel, 20 años se mamó. El Pollo mínimo le cabe en 20 años también. El Carl Alexander creo que le pueden meter 40 o 50. Entonces ellos no les gusta el sistema judicial americano. Ojo, estas no son órdenes de baile, ni órdenes de Trump, ni órdenes de nadie. Esto es el sistema norteamericano, que si por alguien está influ influenciado, es por las patriotas. Los patriotas norteamericanos que tienen los militares y los factores más conservadores entre sus más altos representantes. <coughs> ¿El resultado. El señor Pollo viene a cantar para Estados Unidos. Viene a cantar, eso no le gusta a Maduro, menos todavía, después de que le trajeron al pollito, al pollo Sad de allá de Ramo Verde. Este, y entonces ahora, ¿con qué parte ante lo posterior se eh, sienta la cucaracha tenida por, de esa parte ausente en su realidad corpórea? Eh, un dicho más resumido, ¿con qué trasero se sienta la cucaracha? Si el gobierno le han sacado nada más y nada menos que al mayor de los bocones posibles, el de sus acuerdos para financiar la misilería iraní, y le llevan ahora al jefe de la diplomacia eh, del espionaje chavista, madurista, el doctor Pollo, quien puede dar fe de todas las trapisondas contra Colombia, Estados Unidos le va a hacer cantar al señor Pollo y le va a hacer cantar a, a Sá, ¡Ey! Oído al tambor, no es torturándolo, ¿eh? ni dándolo por las orejas, ni por ninguna otra parte colgante, no, el señor Pollo cantará y si no canta, le sale dos o tres o cinco veces la sentencia, es si el Pollo puede aspirar a quizás respirar en libertad, Algún año de estos, en los próximos 10, 15 o 20 años, este, y el señor Sad igual, eh, a menos que se nieguen a colaborar. Si se, si se niegan a colaborar, allá se van a morir en las cárceles vestidos de anaranjado. Por cierto, ya Sad tiene su hermosa, eh, hermoso traje anaranjado. Y mire cómo son de... De, de cuidadosos los yankees que ayer vi una noticia que me sorprendió pero después de todo es bastante lógica Andrade <coughs> Andrade y que le perdonan una buena parte de sus penas el tuerto Andrade y que saldría en libertad ajá y que tenía el tuerto Andrade real más nada el tuerto Andrade que se sepa no anduvo ni en seguridad interior ni comprando misiles iraníes ni siquiera en grandes, este... No, el, el, el, el Andrade era un tuerto que le dejó un ojo vacío a Chávez de, jugando tapita. Y lo hizo secretario del Tesoro. Y como todo secretario del Tesoro de Chávez, terminaba el ladrón. Bueno, entonces él también terminó el ladrón, pues casi una ley en Venezuela. Si te da Chávez, el secret, ¿cómo se llama? El Ministerio de la Tesorería, agárrate, que voy que quemo. Y efectivamente agarraron dinerales. El, el, el tuerto este, se hizo de, una, de un realero. Y siempre chicos los agarran por la misma vaina. Ostentación. El hijo propietario de cuadras de caballos de carrera. ¿De ¿Dónde sacan estos limpios golpes eh, ese realero? Empiecen a investigarlo. Bien. Entonces, con la misma. Eso es una hipótesis todavía, lo de, lo de. Lo de el tuerto, lo no, el tuerto secretario del Tesoro, ¿eh? el tuerto no, es toda, no está todavía libre, a lo mejor es una vaina que tiraron por allá a través de algún periodista amigo, el tuerto Andrade. No está todavía libre, pero fíjense ustedes, tienen 3, 4 años nada más de prisión y ya entonces lo liberarían, habiéndole quitado muchos reales, eso sí, le quitaron mucho real Mal ha habido en Venezuela. Lo van a devolver a Venezuela. Eso es lo que no está legislado No es que le quitan los reales para devolvernos a nosotros los venezolanos. No, se los quitan y se los cogen. Eso está como el como el oro este que tenemos embargado en Inglaterra. Usted pueden jurar que si no hay un gobierno que le guste a Inglaterra, no nos va a devolver ese oro a, ven, a los venezolanos. Por ahora se lo coge en Inglaterra. Esas son de esas delicadeces que hay que saber a veces. ...sobre la tradición inglesa de que no da nada de gratis... ...a no ser que le den una parte importante de la mascada para ellos. Bueno, mis amigos, tenemos entonces en Estados Unidos... ...en perspectiva de reunirse en lo inmediato... ...el señor Carvajal y el señor Sal. Carajo, ¿cómo debe cantar ese dueto? Si cantan a dúo, la cosa es más interesante todavía... Porque lo que no sabe uno lo sabe el otro y lo que sabe el otro le pone volumen el otro. O hacen las dos voces. Y entonces tenemos ya el menú completo de lo que quiere Estados Unidos con el par de sujetos estos. Que le digan con precisión, porque no son cualquiera dos chicos. Eran los dos tipos que más saben de las tropelías y las trapacerías de Maduro y de toda la casta gobernante. Entonces, ahí donde seguramente, ahí donde seguramente el, ¿cómo se llama? El, el tal Diosdado debe estarse frotando las manos. No sé si se la frota igual por SAD que por el pollo, porque el pollo es que era muy amigo de él. Pero el pollo le pagó mal al pasársele para Guaidó, para Juanito Alimaña, como lo llama... Teodoro, eh, como, como le llama Diosdada, y entonces anda en propaganda contra el, contra el pollo, amigo. Pero lo concreto es que Padrino sí se vaina, ¿eh? porque el pollo sabe mucho, sabe mucho, sabe más que sal el pollo en lo de la vaina interna, las trapacerías y las calamidades a las que ha llevado Venezuela el señor Padrino en su conducción de las Fuerzas Armadas, que le quitaron el control al amigo al amigo Diosdado, que es lo que no le perdona Diosdado, a Maduro, que le haya dejado indefinidamente a Padrino, a la cabeza de las Fuerzas Armadas. Esa pelea es a cuchillo, mi amigo. No crean que ustedes que yo soy de los que siempre ha minorado o ha disminuido, digamos, la las expectativas sobre la, la pelea Maduro-Diosdado. Porque no creo en una ruptura que, los, que, los, que les hace daño a los dos. Entonces a los dos les conviene la unión. Pero eso no quita que sí tienen un pleito armado entre Maduro y Diosdado. Y el pleito es, por supuesto, porque a, a expensas de eh, Diosdado, Maduro le dio cada vez más poder a Padrino y es padre, es, eh, Dios, ah, es, perdón, es Maduro el que controla la cúpula militar a través de padrino y han sacado a Diosdado que perdió mucho de su poder interno a partir de la graduación o pase a retiro de su generación que ya llegó a generales y no perdió oportunidad Maduro en contenerlos y una vez que cumplieron su año de servicio para afuera ya al rey, al rey rey muerto, rey puesto, y entonces se ha venido quedando con el control de la fuerza armada, una ley que inventó Maduro para él, que padrino es eterno, y la gente padrino sí se queda. Y esa vaina lo tiene muy arrecho al, al tal Diosdado. ¿no? Bueno, esta parte no la va a poner Diosdado, ¿eh? en, la, en el corte y pega acostumbrado de él los días miércoles pero aquí la tienen ustedes en primicia por este mi canal, que, y, y para los que en el programa de Diosdado le arman esta, este, pica, este corte y pega a Diosdado, esto sí lo van a ver a ellos, que a que no ponen ustedes eh, epígonos allí de Diosdado, que a que no ponen el pedazo donde yo digo esto que voy a decir, Diosdado es un gran afectado por la eh, captura y, ¿cómo se llama? Y, la, y la extradición del pollo, no lo quieren eh, en, en el madurismo, pero sí lo quiere Diosdado el pollo, que no diga más de la cuenta. Ahora, ¿quieren ustedes una fabulación de última hora? Que puedo también decirla en público, pero que Diosdado es muy difícil que la publique, Mis amigos, el pollo puede entregarse a Estados Unidos con alguna tranquilidad, sobre todo si trabaja para Diosdado. Porque Diosdado siempre ha estado con un ala del Pentágono norteamericano. Eso tampoco lo va a poner Diosdado. Y el pollo también trabaja por los norteamericanos. Y ahí quienes digan que lo que no le perdonan Estados Unidos a Diosdado, una de las cosas que no le perdonan es que haya hecho matar o haya dejado morir o haya sido silente frente al asesinato de Baduel que era también un hombre ligado a Estados Unidos. Eso no es ninguna calumnia. ¿eh? Sobre todo quienes estimamos que Estados Unidos tiene el deber de ayudarnos en la emancipación de la nación venezolana, ¿por qué va a avergonzarnos que podamos eventualmente trabajar con Estados Unidos? Aquí voy a decir algo que es escandaloso. El que puede estar muy indignado, por pues eso soy yo porque no me han llamado. Esta pata se la pone de lado. Este, señores de Venezuela, que quizás les guste algunos pruritos políticos, esto de abiertamente defender una posición del imperio amigo, esto no va conmigo. Yo sí lo defiendo, porque yo comprendí hace muchos años que la política y la geopolítica mundial están diseñadas por los grandes imperios. Yo soy de los que ha podido reinterpretar nuestra historia a partir del rol de los imperios y de que es una muy mala pata histórica que nos tocó que España fuese eh, precocinada por el imperio francés al invadir Napoleón 1807 a España y le haya permitido a eh, España ser manejada por intereses tan oscuros que permitieron, que permitieron, que Inglaterra le nos arrebatara o le arrebatara a España todo el hemisferio americano, todo. Y ahí caímos nosotros, y nuestros Miranda y nuestros Bolívar, ligados a las sectas masónicas inglesas y de gran amistad con el primer ministro inglés, para desarrollar los desembarcos y cartes y de jamaica y viva jamaica, jamaica, colonia británica, y la legión británica y, y toda la que implicó la presencia inglesa, y de San Martín no se diga, a gente inglés en la independencia argentina, convirtieran en todo este continente de un hermoso proyecto de un gran Estado plurinacional, ese sí, de muchas naciones internas, aunque era una sola nación española la que nos arropaba todo de una posibilidad real de un nuevo imperio que surgiría a finales del siglo XX de, de nuestra unidad, Inglaterra lo arruinó al parcelarlo, al machacarlo, al dividirlo y sobre todo al reventar el nexo con España, que significó la, la independencia. Pero estábamos en estas lides del, mil, del, 1900, del 2021 sobre el pollo y, ja, y, y, y, el, y el Alex Saab este que se trajeron para Estados Unidos, ¿a quién sirve? No sirve a Maduro, no sirve que le traigan a su sal. Porque Sad no solo es el que tiene la caja chica de, la, de, de, de Cilia. La verdadera gran fortuna de Maduro y de los allegados a Maduro la tiene Cilia. Sad tiene la plata que Cilia le dijo: deposita que deposita que deposita que Él es el que tiene todo eso. Entonces, la que debe estar en un solo llanto permanente es Cilia. Pero es que además, Maduro. Este, se la quiso dar de vivo y sin entender una papa de política mundial, resolvió que bueno que como Rusia no le echaba pichón al lado de él y tampoco China estaba muy animado a andar en sus guerras contra el imperio como si estaban los venezolanos, entonces habría que recurrir a esa extraordinaria nación del islamismo radical que es Irán para echar vaina en Occidente. Y entonces encomendó a Assad el más amplio tráfico con Irán y Sal, con el Alzheimer, es el artífice de todo esto de la misilería y de la triangulación de petróleo, de pagos, de faena financiera, de todo, con Irán. Y las guerrillas chiitas estas del Hezbollah y Siria, la parte siria también que le convenía eh, a, a los chavistas y sobre todo, eh, la parte que implique Turquía también, Turquía como islamista o candidata a islamista aliada de, la, de los fundamentalistas allí. Amigos, Maduro está en salsa con la prisión de SAT y está en salsa por la prisión de eh, El Pollo Carvajal. El Pollo debió apurarse más en armar un tinglado que fortaleciera su tesis de que si él se portaba bien con un sector de España, le podría ir mejor. Bueno, sí, pollo. Acertaste en lo de considerar que tu aliado natural era el Poder Judicial. Pero escogiste muy mala fecha, porque el Poder Judicial español le van a cambiar ahorita, ya se lo están cambiando. Un pacto del PP, y del PSOE están cambiando la cúpula del Poder Judicial y no hay garantías para ti ahora en España. Hasta un juez de Podemos entra allí El juez de, de la Dina Dussel, la, la, la, la, del, la del escándalo del, del, del, ¿cómo se llama esto? del iPhone de, de su niña espía marroquí eh, amada, amada de, de, del coleta para la iglesia, la, la, el famoso escándalo judicial de la DINA esa, bueno, eso, el juez de esa vaina, lo acaban de poner subido al Consejo de la no sé vaina constitucional de España. Es decir, Podem, hasta Podemos tiene ahora influencia en el Poder Judicial, por la cobardía infinita del PP que pacta con el PSOE para que le quite de encima este, eh, la mala... La mala eh, Prensa, la mala imagen que tiene el PP como eh, boicoteando el funcionamiento del Poder Judicial, esa mala prensa, esa mala imagen que se la ha armado pues, el, el, el señor Sánchez, que ahora está dispuesto en una nueva etapa, habiendo disminuido el poder de Podemos, a más bien premiar pues, este, el poder de, de, de, ¿cómo se llama? de Zapatero, de los zapateristas, de la ETA. Entonces, el que ese, esa, ese tramado institucional del Poder Judicial que está Armando Sánchez con el apoyo del Podemos y todos los sinvergüenzas de la política española, en particular el tal Teodoro, el, el jefe que pone en valor el señor Casado a la cabeza del PP, es el secretario general del PP, y es Teodoro pues, el encargado de todos estos negocios del PP con el PSOE de, de Zapatero y de, y de Sánchez bueno, está complicada la política española mis amigos porque el eje de todo es que la ETA será cada vez más reconocida como parte de la élite gubernamental española y el PP para variar sigue capitulando como en sus mejores días de arrastrado de, de, de cómo se llama, de Rajoy y de aliado de Zapatero, bien, ¿qué queda entonces para el señor Pollo en este enjuague? quien traiciona una vez, traiciona dos veces, dirían muchos, si ya traicionó a, a, a Diosdado, puede traicionar a Maduro y a Diosdado, y puede también traicionar a Padrino, entonces quizás tengamos la suerte de que el Pollo eche el cuento completo en Estados Unidos, el que no en España, que bastante que chispió al Podemos español con la plata que le facilitó Maduro a la mugre esta del, del, del, del, del grupo Podemos de España, bien, quizás tengamos la suerte de que también establezca los nexos firmes del gobierno Maduro y de la élite militar de Venezuela con el narcotráfico, de esos aves SAT y el pollo. Y si ambos pueden demostrarle a los norteamericanos que, esa, que es vital esos contactos del narcotráfico y que además la misilería iraní que hace peligrar al ejército colombiano de la nación colombiana, esa misilería iraní en manos de Maduro y financiada a través de SAD, es realmente un peligro real e inminente, a lo mejor los Estados Unidos se animen a que es hora ya de parar el trote a este cucuteño que nos ha hecho la vida tan de cuadritos en los últimos 10 años. Amigos, ¿qué les puedo decir? Vienen días difíciles para el señor Maduro, vienen días difíciles para la casta de malandrines del chavismo y también para los muderos. Averiguo en quién, eh, cómo fue que el señor Superlano en la Comisión de de la Asamblea Nacional y el VP, eh, ¿cómo se llama? El, el grupo de Leopoldo, chico eh, ¿voluntad popular es la vaina? Bueno, voluntad popular, ¿cómo es aliada de Saad? Y los enguagues con, eh, con, ¿cómo se llama? Con monómeros de Colombia. Ahí están hasta los tuétanos, los corrupticos estos. Bueno, corrupticos porque todos son leopolditos, Caprivitos, etc. Pero todos son grandes malandros, grandes ladrones. Bueno, Monómeros, SAD, este, eh, el, el, hasta el, el... ¿Cómo se llama? Es que son demasiados nombres que están memorizando cada rato? El Guevarita, ¿bien? El Guevarita y su enfermedad que va y viene, según las conveniencias de si lo dejan libre o lo ponen de testigo de las troperías desde la Comisión de Finanzas para taparear a algunos y, y chantajear a otros. es todo están metidos allí. Calderón Berti, que es un hombre serio, ha dicho que el señor Sad sabe mucho de esta historia, de lo que puede significar para Voluntad Popular la presea, la, la, la condecoración de Sad como diplomático venezolano, porque el señor Superlano de Voluntad Popular le lavó la cara en la Comisión de Contraloría. ¡Ey! dicho por el Calderón Berti, no lo digo yo. Y yo sí le creo a Calderón Berti, que es un hombre que puede aportar muchos datos sobre la putrefacción de Voluntad Popular y sus gestiones de diplomáticas desde Colombia. Y allí hay que echar para atrás la historia, ¿no? y descubrir todas nuestras desventuras aquella gran invasión a Venezuela que propugnaba el Leopoldito por la vía de su presidente en ejercicio el tal Guaidó Dios mío, qué desastre tan grande son unas patrañas las que armó esta gente, mis amigos que hasta lograron embarrar a Trump porque hasta Trump por la vía del tal Abram y el Story este que está de embajador, y el Otto Bolton, aquel que ya salió tron tempranamente de él, todos ellos son parte de la trama Guaidó, de la trama Mood, de la trama esta, que sirvió a la dictadura, a la tiranía criminal, genocida y narcotraficante de Maduro. Caramba, qué bueno sería que Diosdado diera luz verde, a su amigo Pollo Carvajal, para que echara todo el cuento, siempre y cuando lo libere a él pues, de, de las mayores culpas. Porque la gente debe dejar atrás la ingenuidad en política, mis amigos. Este, esto lamentablemente yo lo entendí muy tarde, porque, no sé, pueden admirarme muchos por la honradez absoluta de mis propósitos, y la transparencia de mis actos a través de mi vida política. Pero carajo, me faltó una pizca de, de cierto cinismo para graduar lo que dijera. No me arrepiento puesto que nueve décimas partes de lo que soy se lo debo a haber dicho las cosas como las he dicho. Y la gente confía en mi honor personal y en mi transparencia. Pero a los políticos como que no les está permitido decir siempre la verdad, como fue mi caso que siempre hemos dicho la verdad, quizá convenía, no sé, como ocultar algo, como una pequeña, no, no contra uno mismo, sino contra otro, no decir todo contra otro, porque de repente hay alguno a lo que puede ayudar con tu silencio. <risa> Amigos, ¿qué quiero decir con este último galimatía? Quiero decir que hay muchas cosas en la geopolítica, en las relaciones con los Estados Unidos, en las, ¿cómo se llama?, conversaciones de, de ladito o de ultratumba a veces con la diplomacia norteamericana, quizás nu nunca comprendimos, empezando por mí, la trama de intereses que cubre eso. Y uno de los que más entendió esto, esa trama de intereses, eran por supuesto desde esas agencias gubernamentales o desde esos puestos de comando de las Fuerzas Armadas donde hasta llegaron a pensar que había luz verde norteamericana para un golpe de este, Padrino contra Maduro. No habían entendido un carajo de que Padrino iba a ser más fiel a Maduro que sus eventuales contactos con los Estados Unidos. Figuera se pisó una, se puso el cómico a montar un golpe con Leopoldito y con Padrino. Y le falló Padrino, que era la pieza clave del golpe. A ver, Leopoldito, ¿aprendiste algo? No todas las vías hacia el poder tienen que estar teñidas de tus astucias, porque terminas enredado en tus propias maniobras. Y este allí ahora que nadie cree en tu palabra. Desde hombres honorables como Calderón Berti hasta otros honorables que nos toca el haber presenciado tu lenta pero segura y firme hundimiento en el barro de la corrupción y de la doblez política, podemos ser testigos de que no eres bueno para nadie. Eres igual que Capellito, igual que toda la vieja casta política, igual que vuestro maestro común, Julio Borges, igual que todos los que nos han metido en este berenjenal sin fin de la capitulación ante el Estado narco complaciente, mejor dicho, ante el narco estado de Maduro y de Chávez, de los castros y de Sad y de Alex, Alex Sad y de El Pollo Carvajal. Son la misma gente, son la misma. Hasta pronto amigos, les habló Alberto Franceschi. Espero que me ayuden poniéndole like a este video de YouTube y sobre todo ayudándome a difundir y a aumentar los suscriptores, que es lo que ahora hay que cuenta para eh, aspirar a una mayor difusión. Hasta pronto.